Soy Andrea y tengo el placer y la alegría de presentar a Antonio Gómez Villar, que está a mi costado, que es eh, bueno, un apasionado de la filosofía, además tiene el privilegio de trabajar y subvertir el trabajo en ello en la Universidad de Barcelona. Un lector voraz, un cinéfilo empedernido, un mago y agitador de, de espectros. Y un entendido profundo en la potencia política de la risa. Eh, Nietzsche decía que, que, que a la filosofía se le ha secado su poesía. Y, y lo pienso también cuando Adorno afirmaba que el pensamiento crítico ha perdido su potencia crítica, su capacidad de crear, eh, su, su fuerza para, para hacer crecer la diferencia. Y diría que el pensamiento que a mí me interesa es precisamente el que introduce una tensión, un desajuste con el orden de sentido. Eh, y sobre todo que incomoda y que afecta. Y por eso creo que es necesaria la voz de Antonio. Eh, porque Antonio se pone a tiro eh, y habla desde un cuerpo que se ha expuesto en un compromiso insistente por construir otro presente y desde ahí eh, trabajar el futuro. Y aunque él piense lo contrario, que hace al menos 13 años que nos conocemos, es para mí un gran cómplice con quien seguir intentando desdibujar las líneas que unen intención y acontecimiento. Antonio nos va a hablar de la mistificación de lo popular. a ver cómo hablo yo. Eh, wow. eh, qué hermoso, ¿no? Eh, muchas gracias. Eh, pues tengo unas reflexiones que quería, que quería compartir eh, bajo este título de, de la mistificación de, de lo popular. ¿no? En 1976, el director de cine José Antonio de la Loma se propuso grabar la película Perros callejeros en el barrio de La Mina. Durante los rodajes, profesores y escolares salían a pasear para sabotearlo. Empezaron grabando allí, pero tuvieron que ir a otros barrios. Hicieron un póster los chavales y los profesores de denuncia que decía Se busca el loma, recompensa la dignidad de un barrio. Por estos días, el actor Mario Casas se estrena como director grabando una película, otra vez en el barrio de la mina, cual José Antonio de la Loma versión hipster, donde recrear su infancia kinky. Durante el rodaje, varias vecinas y vecinos han protestado por considerar que vuelven a estar estigmatizados por la delincuencia y el tráfico de drogas. Hoy, creo, son muchos los cínicos cools, los letratenientes heridos, que trazan una especie de transición, desde la idealización del proletario fordista a la mitificación de una cultura popular declinada ahora como resaca de autenticidad y depositaria de la tradición. Desde esta mistificación de lo popular se espera un saber y un estar sobre su condición, su único universo de percepción, existencias ordinarias, marcados por la pasividad cultural, sujetos que miran pero que nunca son mirados, hábitos de vida muy concretos. Hay que guardar fidelidad, parece, a las existencias que nunca comienzan, al pesimismo de la mera reproducción, a la moral estereotipada, a la inercia del hábitus, a las ataduras individuales y colectivas, a los cierres estrictos del código, a los placeres para los que sí nacieron, a la selección léxica restringida, a su prosa obrera, a su sintaxis de currela. Un pueblo reducido a objeto, simple y sufriente, es un código de representación miserabilista. Dicen hablar en nombre de los de abajo, pero no son más que ventrílocuos de los de arriba. Es como si la estética popular implicase una subordinación de la forma a la función, la separación radical entre disposiciones ordinarias y las meramente estéticas. Se alza un imperativo en pro de la estabilidad estructural. Desconfía del intelectualismo progre, no salgas de tu lugar, lo que cuesta entender es pedantería. De ahí el culto a lo lumpen, a lo kinky, a las esencias de lo que consideran la cultura popular, una suerte de canon estético, formas de expresión consideradas propias de las clases bajas. El pueblo es así, nos dice. Se trata de una representación esencializada y naturalizada de lo que es originariamente el pueblo, una suerte de facticidad ya dada, que requiere ser comprendida desde eso que supuestamente ya es, cual buen salvaje, y se acusa de traidores de clase a quienes no asumen esa representación que ellos mismos han creado. Se asume que el pueblo es conservador. El único proyecto político válido, entonces, es simplemente el de la ritualización, mimetizarse con unas formas de hablar, con unas determinadas maneras de valorizarse, de entender la alteridad, la diferencia, la estética, y los estilos de esa construcción imaginaria a los que han decidido llamar pueblo. Cuando hablan de clases populares parecen turistas, hablan desde la pasividad siempre del objeto al que se refiere, Creo es una representación naturalista de la sociedad en el ámbito de las economías morales, enunciada siempre desde el cómodo sillón burgués. De hecho, creo, si conocieran a las clases populares más de cerca, bien probablemente la actitud que adoptarían sería parecida, podríamos decir, a la de la Virgen María con el niño Jesús, un primer momento de aceptación reverente de su divinidad, pero convengamos, ligera desilusión después de limpiar el culete. Se construye así, por tanto, un mundo sensible. Las clases populares tienen un lugar que les propio, pero carecen de la capacidad y la energía para crear otro diferente. No se cuestiona el estatuto de normalidad del cuerpo del trabajador ni el lugar que ocupa en las formas de representación oficial. No se desplazan ni se construyen tejidos sensibles en los que cuestionar esa simbolización. Por ello mismo, estas miradas. No son más que una profunda traición a la historia de la cultura popular, a la historia de las luchas de la emancipación, y solo encierra una hipótesis reaccionaria. Muchísimas gracias. ¡Sí! gracias. También las historias que aceptamos vivir, fantasías, entregárselas, entregarse también, entregarse algo, ese algo, entregárselas, ese algo iliso que hace regalar tu intento de lectura, ese algo sea tan triste,